Amigos, retornamos por aquí, como yo le decía al hacer la pausa. El tema de seguridad se ha puesto de manifiesto de una manera sorprendente esta semana. La semana anterior, todos estos días ha sido muy interesante. Muchas personas establecen opiniones, fijan posición en este sentido, tal vez a veces sin la debida preparación o el expertise necesario en estos temas. Nosotros siempre tratando de cuidar de que la audiencia reciba la información totalmente veraz y de una fuente totalmente confiable. Yo le decía a ustedes al hacer la pausa, Alberto Sandoval, no solamente es consultor internacional en temas de seguridad, toda una trayectoria de muchos años en el ejercicio en el terreno dedicado a los temas de seguridad. Muchos le llaman seguridad VIP, pero según él establecía, no es VIP. Seguridad ejecutiva, todos los temas de manera amplia en lo que tiene que ver de seguridad lo vamos a conocer en esta noche. Alberto, nuevamente bienvenido a este espacio, hermano. Muchas gracias, Robert, y a tu amable audiencia. Un gran honor estar acá conversando contigo, un placer. Alberto, esta semana vimos un hecho que al parecer el tema de seguridad se ha visto, tal vez, como diríamos los que desconocemos este tema, ausente. Si pudiéramos hacer una evaluación muy breve, Alberto, del hecho que tuvo que ver con la pérdida de la vida de manos de un amigo, un homicidio trágico, del exministro de del Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Vamos a ver, Alberto. Bien, podemos eh, iniciar con el tema protocolar. Muchas sí. personas eh, entienden que un protocolo de seguridad es, usted observar en una institución, en una empresa, unos efectivos, unos agentes apostados en diferentes áreas. Ven algunos sistemas de cámaras, pero no, esos no son protocolos, esos son, vamos a decir, entes de un programa o un protocolo en protección ejecutiva ¿Por qué digo esto porque los programas y protocolos en protección ejecutiva van encaminados a los procesos tienen que ver es decir cuántas personas está la agenda de, del protegido pero tienen que ver si hay una, alguna situación de un conato algo interno un área de servicio al cliente es decir toda esa información en un protocolo de protección ejecutiva debe constantemente estar en constante eh, conocimiento de quienes toman las decisiones de seguridad ¿Para qué? Para que un hecho sea mínimo o trágico como este lamentable hecho no entonces sorprenda a las autoridades de la institución en cuestión. Entonces, podemos analizar que la falta de un protocolo eh, real, integrar en seguridad permitió desde que esa persona pasase el primer filtro con un arma de fuego, no importa que sea llegado al el, el fenecido ministro Orlando Jorge Mera, Ahí fallaron el tema protocolar. Un alma de fuego no debió llegar hasta el despacho, mucho menos antes del despacho y ni decir al despacho del fenecido ministro Orlando Jorge Mera. Alberto, tu experiencia, tu trayectoria y conociendo la idiosincrasia de este pueblo, sabemos que si usted es familia, que si usted es amigo, que si usted es parte del entorno muchas veces no se agotan esos pasos sí. para ese tema que tiene que ver con un alma y hasta con otras, utensilios sí, tal vez que no pueden estar dentro de un despacho de un ministro o un funcionario. Así es, ahí se da la cultura del amiguismo, en vale. el no, déjalo pasar, o esa persona o el mismo entorno sí. de la figura sabe que esa persona es muy cercana sí, claro. a la misma, entonces se cuidan, por utilizar un término coloquial, dicen no, espérate, esa persona es más, voy más lejos. Mu en muchos casos, hasta el entorno del protegido le suministra, le facilita informaciones a una persona en cuestión sí. por su cercanía. Entonces, eso viola los procedimientos porque no sabemos. He conocido casos en años anteriores donde eh, figuras, eh, personas del entorno de un protegido, le pasan hasta la agenda del día, donde sí. qué persona van a visitar o quién fue o quién no fue de esa persona. Entonces, todo eso va creando lo que son las vulnerabilidades, porque ya esa información está en manos de un tercero, un cuarto, un quinto, etcétera, sí. Y eso puede provocar hasta que personas se trasladen a una eh, institución para aprovechar la llegada de un funcionario, de, sea del área administrativo, no tiene que ser la cabeza de la institución, puede ser hasta alguien del área administrativa porque, y más en el ámbito político donde muchas personas quizás no le responden a tiempo, quieren esperarlo en el parqueo, en el lobby. Sí. Entonces, por eso vemos, eh, Robert, y a tu amable audiencia, que en muchos casos se presentan que los funcionarios evaden sí. ellos mismos los controles para no pasar por el área, eh, vamos a decir, pública de la institución. Sí. Y es para no encontrarse con alguna que otra persona. Y eso también violenta los protocolos en protección ejecutiva. Alberto, Dos casos puntuales para tratar de agotar ese ciclo ahí. La muerte del gran líder del PLD en Santo Domingo Oeste, Juan de los Santos. El caso de Orlando Jorge Mera. No me voy más atrás para mencionarte aquel caso del senador de Mao, eh, que también perdió la vida en un hecho parecido. Hechos como estos se hubiesen podido evitar, Alberto. Claro que sí, claro que sí. Y más los dos casos en cuestión, porque sí. con el eh, fenecido senador se dio una materializa materialización por el, el lugar donde estaba. Okay. Pero estos dos pasados eh, funcionarios, el alcalde Juan de los Santos, el municipio de Santo Domingo Este, sí. y para con el ministro Orlando Jorge Mera, en su despacho, es que eso es algo insólito. Porque es que las armas de fuego, vamos a poner el caso, que una persona allegada... Sí y por la condición que fuese, entra, y se enfrasca una discusión, y eso es a los puños, tú puedes decir, bueno, son eh, factor humano, pueden embruzarse, sí, sí. utilizando un término, pero no, el arma de fuego eh, no debe estar en ese eh, perímetro, y ahí es que entra un protocolo. porque es que muchas personas han eh, tomado un discurso con este caso y, Pasó, sucedió cuando en el año 2015, cuando aconteció el hecho trágico para con el alcalde Juan de los Santos, que decían, pero que esa persona ha es llegado, nadie le iba a detener. Bueno, la persona, no importa que sea llegada, si la persona para llegar a la institución tiene que pasar X puerta un filtro, controles, ahí va a estar detectada el arma. Sí. Y los responsables de seguridad van a informar. Y es como yo digo, y si la figura de la institución autoriza que esa persona, que esa, ese tema cultural, haga un paréntesis, sí. hay que descontinuarlo, pero en caso de ya la seguridad hizo su rol, detectó y si alguien dice no, déjelo pasar y sucede un hecho trágico, ya sí. eso quedó documentado. Entonces, hay una característica que conecta estos dos hechos y lo describimos de la siguiente manera. Exceso de confianza, primero, sí. falta de un protocolo integral en protección ejecutiva y tercero, un protocolo de reacción. Porque okay. siempre en seguridad se van a presentar situaciones. Y una seguridad efectiva es que sepa reaccionar. No importa un, un hecho trágico, es saber reaccionar. Lo más importante es prevenirlo. Pero si se va, es decir, por un tema de análisis de un comportamiento airado de alguien que va a una institución, sí. la seguridad profesional observa eso. Y en base a eso, entonces, da respuesta. Se dice alrededor de 13 disparos, 6 le llegaron la vida al ministro de Medio Ambiente. ¿Alguno de estos disparos no pudo levantar esas alertas que tú estableces de seguridad y tal vez haber una acción rápida del personal de seguridad? Esa es la pregunta, Robert, y a tu amable audiencia que me he preguntado y algunos eh, colegas entendidos como tú de opinión pública se han preguntado, dicen, sí. pero, ¿qué pasó? Porque podemos describir que cuando se realiza un disparo en un área abierta, eso, sí. eso es un estruendo. Ahora ah. imagínate un solo disparo en un área cerrada. Sí. Y como bien señalaste, 13 disparos. Eso debe ser, oye, una guerra, porque un disparo en un área cerrada es un estruendo que se multiplica por 3, 4 y hasta 5, dependiendo del lugar. Sí. Entonces, por eso decía el tema de la reacción. ¿Cómo es posible esa cantidad de disparos en un despacho de un funcionario? Óyeme, la seguridad, pero peor aún. Entonces, esa persona que actuó pudo salir como Pedro por su casa. Entonces, eso te dice que no había una coordinación, no había una supervisión integral en concerniente a la agenda del ministro para poder reaccionar ante una situación. Porque esta conversación que tenemos hoy día nos convoca por el hecho trágico en cuestión. Sí. Pero y si el ministro que hubiese estado a puerta cerrada, se desmaya, y hay que darle una respuesta, eso es parte de la protección ejecutiva. Entonces, ¿Dónde estaba la seguridad? Muy buen dato ese, Alberto. Muy buen dato porque se entiende seguridad solamente en el ámbito de situaciones que tengan que ver con hechos que tengan que interceder ellos. Pero tú estás hablando de un tema ahora de salud. Claro, claro. Y ahí mismo con esto, Robert, de salud, pero también para con un familiar del protegido. Porque sí. mira qué sucede. Hay casos que el protegido se encuentre en su área de trabajo sí. y le hacen una llamada y le dicen, mire, señor, su hijo, su esposa, su madre se presentó tal cosa. Usted puede estar seguro que ese funcionario va a dejar la agenda de trabajo y va a querer salir. Entonces, hasta para eso, la protección ejecutiva profesional tiene que en cuestión de segundos elaborar, diseñar e implementar una ruta, una cosa y tratar de calmarlo dentro de la presión. Porque si se van a trasladar en un vehículo, hay tráfico, hay eh, semáforo, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas variables que pueden eh, suscitar en un ente donde hay una figura, eh, un funcionario. Alberto, resulta muy interesante algo que tú mencionas, la salida del individuo luego de cometer este hecho. Alberto, resulta extraño como ya te he explicado. Yo como empírico en esto, todo un neófito de estos temas de seguridad, pero te consulto a ti. Alberto, este individuo previamente montó una estrategia de escape, montó una ruta para esto, porque esto, al parecer, hubo una planificación, y esto no lo ha dicho nadie en televisión. Así es. Y Me atrevo te, a jugármela con esto. Nadie ha hablado de si hubo una planificación previa y para una ruta de escape. Y te felicito por esa puntualización en el, en el análisis, porque lo que estamos tratando de aportar para sí. que hechos como este se investiguen sí. todas las aristas que se pudieron dar para la materializ materialización del mismo. Sí. ¿Qué quiero decir? hemos eh, analizado por la información que ha vertido el ministerio público que sí. dice que la persona no pudo salir en su vehículo y salió en una motocicleta ahora bien no hemos eh, detectado eso ojalá y lo arrojen las investigaci sí. la investigación profunda pero es una planificación esa persona conocía área de salida sí. esa persona conocía es decir todo lo que es la infraestructura de sí. la institución pero peor aún conocía el entorno, sí. entonces pudo de esta manera, diseñaré más, me atrevo a puntualizar. Por tu, por tu experiencia. Que esa persona, decir, esa ¿no? persona fue a materializar el hecho, planificó y pudiera en algún caso, Robert, sí. tener el apoyo eh, logístico o de información de alguien. Ojalá, y eso pueda ventilarse, porque me parece demasiado eh, lineal, sí. por no decir el término bonito, para ser verdad. Entonces, hay factores que no concuerdan. ¿Cómo se materializó todo eso? ¿Cómo pudo laquear, escapar por un área? Quizá alguien se hizo la vista gorda, sí. etcétera, etcétera. Entonces, so, es muy complejo. Alberto, tú hablabas de temas no solamente de hecho que tengan que ver con esto, incendios, situaciones que pueden pasar en un área determinada. Estas llamadas escaleras de emergencia son escaleras que tienen ciertas limitaciones de uso. Así es. Para caminar por allí se debe conocer esto, Alberto. Conocer y vamos a decir, en una situación ya provocada como trágica, esa serenidad, esa planificación, ok, te hago una pregunta y a lo amable televidente, materializa el hecho, logra eh, ejecutar el plan de escapada, sí. sale, no han identificado por qué latitud, sí. aborda supuestamente una motocicleta, esto parece un guión de una sí, serie de Hollywood. Sí, sí, sí, sí. Porque es que la situación dada y lo que provocó con la cantidad de colaboradores de esos dos ministerios que están sí. en una sola edificación, es como que todo salió al pie de la letra. Entonces, muchas personas han dicho, no, lo que sucede es que él pensó salir en el vehículo y no lo hizo por el que, oye, no, no, no, no. Eso parece, y lo hemos visto hasta en algunas series famosas de películas que sí. provocan. Lo único que ahí faltó fue que quizás ese, eh, esa persona hubiese eh, activado una alarma sí. para crear una situación de un bloqueo, de, de un bloqueo y él pudiera, eh, pudiera camuflajearse a través de ahí. Pero, oye, me fue un guión. Entonces, ahí faltan algunas eh, aristas. Alberto, minutos finales que no quiero dejar de aprovechar contigo. Hay una situación que vimos en un momento el Ministerio de Interior y Policía hablando de un desarme a la población. ¿Entiendes tú que en estos momentos el porte o tenencia de armas ha sido un elemento detonante para todos estos hechos que se han estado viendo de homicidios y demás? No, no me circunscribo a esa tesis que gobiernos anteriores en algún momento la han eh, expuesto. Sí. El actual gobierno ha tenido en una situación de crisis eh, delincuencial una ola muy, muy impactante. Sí. Debemos eh, puntualizar eso. Pero no es prudente, ni es lógico que una persona de bien, que porte su arma porque tenga que cuidarse, eh, puedan en algún momento, eso no va a llegar eh, nunca a materializarse. En estos momentos eso, no, eso es imposible. Okay. Eso es imposible por una serie de factores. Los hechos delictivos que hemos visto y criminales con armas de fuego, todas esas armas, Robert, son ilegales. Sí. Algo está fallando porque en República Dominicana hay tantas armas ilegales. Okay. Tenemos una frontera con un hermano país, sí pero vemos en algunos eh, decomisos, donde por muelles, por eh, tanques de comida, por aviones, entran armas. Sí. Pero también está en la, la zona fronteriza. Entonces, sí. hay un denominador común que en el 90, 92% de los hechos delictivos que se están eh, materializando en la sociedad dominicana, son con armas de fuego, pero ilegales. Sí. Hay un porcentaje que son armas que se le han quitado a algunas personas en asalto y eso, pero el 92 es alarmante. Entonces, no es prudente, no es el momento para hablar de eso, porque eso también le crea una situación de un falso eh, positivo sí. y crea indignación, porque un empresario, una persona de bien, sí. como vuelvo y repito, que tengo un arma de fuego, entonces tú me vas a desarmar a mí y los delincuentes como Pedro por su casa. No, no, improcedente. Alberto, algo muy puntual y sé que será muy serio para ti, nuestros agentes policiales, nuestros miembros del ejército, las Fuerzas Armadas, ¿preparación más técnica sería necesario o más uso de tecnología? Eh, hay que conjugar la, tu, la actualización. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de República Dominicana están en obsolescencia. ¿Qué quiere decir eso? Desde los temas de la preparación, sí. los procedimientos operativos que realizan de manera cotidiana sí. han quedado rezagados a el desarrollo vertiginoso de los delitos del crimen organizado pero peor aún del cibercrimen por eso bien mencionaste el tema tecnológico sí. que muchas personas hablan de planes de seguridad programas y la tecnología la dejan guardada en una gaveta hoy día 2022 era digital no hay plan programa de seguridad que pueda ser efectivo si no descansa en las herramientas tecnológicas las herramientas tecnológicas van a permitir eh, validar datos, crear estadísticas y en sí. base a las estadísticas que se, se van a desarrollar las políticas públicas aplicadas a la seguridad que es lo que se quiere no se puede eh, pensar que tirando X cantidad de efectivos militares, policiales sí. a las calles, hemos visto hasta tanquetas patrullando cosa que es insólito sí. e improcedente eso va a contrarrestar eso crea una percepción, efecto espuma en un momento, pero ese no es eh, lo correcto la seguridad ciudadana se trabaja con inteligencia focalizada. Si se hace una inteligencia de campo, donde en cuáles sectores hay X situaciones, narcotráfico, raterismo, eh, eh, actos vandálicos, sí. entonces ahí se desplegan operativos focalizados. Pero esos operativos macros son muy desgastantes porque tirar una cantidad eh, considerable de efectivos militares y policiales día por día, eh, los humanos eh, no están para eso, para... Eh, trabajar todas esas horas. Por, por eso se debe complementar, complementar con las tecnologías, para validar datos, eh, ser más eficaz, porque tú tener apostado sí. en una esquina dos soldados 12 horas es como algo contraproducente, donde sí. tú puedes tener invertir en tecnología para monitorear y quizás esos agentes pueden estar en una misión de inteligencia o de apoyo o de reacción. Entonces, hay que entender eso, porque todo en la sociedad dominicana al unísono sí. queremos seguridad, porque cabe señalar que la inseguridad nos afecta a todos. La inseguridad no mira a bandería política, eh, posición social. A cualquiera de nosotros nos puede suceder y a un familiar o un allegado. Entonces debemos todos aunar eh, esfuerzo, aunar sí. esfuerzo y aportar ideas para quienes toman las decisiones comprendan que hay que eh, direccionar, redireccionar lo que están haciendo, porque eso no surte efecto. Lo han hecho gobiernos anteriores, gestiones anteriores y no surtido el efecto que se requiere. Alberto, apenas unos minutos, pero quisiera tratar de sacarte todo el tiempo posible, porque sé lo, que, lo interesante que es esto para toda nuestra audiencia. Muchos escuchamos decir cámaras de seguridad, escuchamos decir mucho... Sistemas de vigilancia. Escuchamos decir muchos términos que a veces creemos que pudieran ser la herramienta que necesitamos. Otros vemos que colocan sistemas a veces de eh, verjas eléctricas y demás. Alberto, a estas herramientas, especialmente para el uso doméstico, pueden ser lo suficientemente útiles. Son partes que complementan un protocolo, sea, para una residencia, eh, una empresa, una oficina, sí complementan. Ahora bien, estos sistemas que complementan la seguridad, dígase eh, física, de una instalación de una persona, ¿verdad? Sí. de un entorno, también crean un falso positivo. Porque hay personas, como bien decía, que ponen un perímetro, sea sí. eléctrico, de algunas eh, alambre púa, como dicen, sí. unos sistemas de cámara de vigilancia. Entonces, eso le crea un falso positivo de que ya están seguros. Y los delincuentes, entonces, si conocen el entorno e identifican las vulnerabilidades, pudieran de alguna manera penetrar. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de implementar eso, hay que estar en constante actualización para ver cómo se fortalecen esos sistemas, cómo se le informa al entorno. Mira, si un día llama a alguien que pasó un accidente, no de información. Sí. Si un día tal cosa, estos son los canales. Debemos siempre estar en comunicación. Porque muchas personas han sido lamentablemente víctimas de desaprensivos que han llamado hasta una casa. Por ejemplo, Robert, usted está en trabajo y llama a su residencia, ojalá nunca suceda, y dicen el. El destacado comunicador Robert González dice que tal cosa, y va un técnico a reparar la nevera. Sí. Bueno, la persona de servicio, eh, ah, don Robert, tal cosa, le das eso, guau, sí. wow, un delincuente. Y eso fue producto de un análisis, de un mapeo que hicieron a, a, a usted y a, la, y a su residencia, a la persona que trabaja. Entonces, la importancia y el consejo final que, que, que me gusta eh, colaborar con toda la, la opinión y mis amigos comunicadores, es que es idóneo conversar comunicar con nuestro entorno de los riesgos a los que estamos expuestos en la calle pero también en nuestro entorno y eso también para con los funcionarios así es todo que no exactamente que no asuman un aspecto porque yo he definido un aspecto fundamental de terquedad hay sí. funcionarios eso lo conozco hace muchos años que no comprenden la posición que tienen los riesgos a los que pudieran eh, presentarse expuestos sí. entonces le dicen muchas veces a la seguridad, no, no, quédense que yo voy solo allí o tal cosa. Es una terquedad y una irresponsabilidad en estos tiempos. Porque entonces, si se presentase un hecho de esta naturaleza, trágico, básico, medio, van a decir al unísono, falló la seguridad. Pero la seguridad no falló, fue una orden por terquedad y cultura impregnada de quien tiene a la seguridad a sus órdenes. Señores, diez segundos, por favor, Jesús, de media segundos. La cumbre de las Américas Novenas. Vemos que en el recorrido del presidente Joe Biden sale una señora y se tierra en la calle con un megáfono. El servicio secreto tiene que actuar de manera rápida. ¿Manejo correcto de esta acción? Fue lo correcto. Y describo que en esa situación, si esa señora hubiese intentado con alguna de las manos, tenía el megáfono, como bien usted puntualiza, si hubiese utilizado alguna de las manos y colocársela en alguna en mochila o parte del cuerpo haciendo esta acción, le hubiesen podido disparar y queda en el acto ahí. Los protocolos a ese nivel presencial son muy eh, rígidos. Se ve una situación, llegó a un perímetro que no debió llegar. Ahí también hay un fallo. Ahora un fallo bien, Fallo de seguridad. De seguridad, porque... Y, y allá en, la, en, claro, en el, Los Ángeles. Claro, en, en Los Ángeles. Entonces, sí, claro que sí. es para que tú veas que en todos los lados los fallos se dan. Ahora bien, cuando se da un fallo, tenemos que tener capacidad de, de reacción, que fue también lo que eh, describimos y, y valoramos. Gente, sí. Hubo un fallo, pero reaccionaron de manera efectiva. En el hecho que nos convoca esta conversación, para con el caso trágico, lamentable, con el ministro Orlando Jolemera, no hubo un protocolo, pero tampoco hubo una reacción. Entonces, fíjate cómo en este contexto, para la Cumbre de las Américas, el hecho que tú bien mencionas, hubo un fallo, que esa persona pudo llegar al perímetro, pero sí hubo una reacción efectiva. Excelente. Atención las redes. Señores, no hay ni tiempo para despedirnos. Interesante conversación con Alberto Sandoval. Yo quiero citar solamente una frase que llevo postada en una de sus redes, dedicado a generar bienestar a través de la cultura de prevención y seguridad en la cotidianidad. Alberto Sandoval, esta noche con todos nosotros y ustedes. Nos reencontramos la próxima semana en este espacio Teledebate.